En esta serie de vídeos en las que trato de analizar el proceso innovador en su conjunto, iniciábamos la exposición con los pasos que podría suponer este mismo proceso y en la primera entrega nos hicimos referencia a lo que sería la reflexión estratégica. Un paso posterior será, con esa reflexión estratégica, iniciar un proceso de reflexión para conseguir ideas que se vayan convirtiendo en proyectos. Entre estas dos fases tendremos un proceso de selección de ideas y los proyectos, una vez definidos, habrá que ponerlos en marcha y, por último, hacer una revisión o evaluación de los resultados obtenidos para verificar la validez de nuestro propio modelo dentro de un proceso genérico que podemos identificar claramente una parte de planificación, una de ejecución y una de chequeo final. En esta ocasión me voy a referir fundamentalmente a lo que es el paso entre la reflexión estratégica de aquello por lo que queremos, cuál es el motivo por el que queremos innovar y el aporte o inicio de aflorar ideas que se vayan a convertir en proyectos. Una vez realizada la fase de reflexión estratégica, es fundamental tener claro en esas líneas estratégicas que hayamos elegido para iniciar nuestros proyectos de innovación, tener clara las distintas direcciones sobre las que podemos enfocar nuestros proyectos de innovación. Puede ser que sea sobre productos o servicios que realicemos una investigación de ideas encaminadas a líneas de investigación o de innovación en productos y servicios que estén en lo que pueden ser los procesos ideas relacionadas para la mejora para aportar innovaciones en procesos bien sean procesos productivos, procesos de logística, procesos de transferencia de tecnología como modelo de negocio Es decir, líneas de innovación, proyectos de innovación enfocados a lo que sería modelo de negocio, formas de marketing, líneas, proyectos de innovación enfocados hacia el marketing. Por lo tanto, tenemos distintas posibilidades para desarrollar proyectos de innovación. Es decir, de aquella reflexión estratégica que ya habrán salido unas líneas de innovación, unas líneas estratégicas de innovación, dentro de cada línea puede darse la circunstancia que enfoquemos nuestros procesos hacia innovación en productos y servicios, innovación en procesos, innovación en formas de marketing o innovación en modelos de negocio. Cualquiera de esa colección de ideas siempre convendrá Tenerla presente desde tres ópticas fundamentales. Una, la línea que elijamos que esté enfocada a la diferenciación. A la diferenciación. Otra, que esté enfocado a lo que serían precios. Y otra, a la excelencia operativa. Excelencia operativa. Es decir, una vez elegida una estrategia de innovación, vamos a suponer que hemos elegido realizar innovación en producto, dentro de esas innovaciones vamos a generar ideas, posibles ideas de proyectos. Esas ideas conviene ir clasificándolas en si bien es una diferenciación del producto, si es una línea de innovación o proyecto de innovación para mejorar precios enfocado a los precios o si es una línea de innovación enfocada a la excelencia operativa o relación con nuestros clientes. Así pues, lo único que habremos conseguido en este paso será pasar de la reflexión estratégica a la definición de líneas estratégicas de innovación y la generación de ideas que veremos en la próxima entrega es ir clasificándolas en varios apartados. En primer lugar, ver si son ideas de innovación referidas a productos y servicios o a procesos o a formas de marketing o modelos de negocio. Una vez enfocado dentro de cada una de estas líneas, trataremos de las ideas tenerlas clasificadas por diferenciación o por precios o por excelencia operativa. En la próxima entrega entraremos de lleno ya en lo que es la generación de ideas. Muchas gracias.